Yeah. Hola gente, estamos en un nuevo vídeo Jugando con Atlas, el nuevo personaje que salió en Smite hace poquito Relativamente tres días, más o menos Lo he jugado poquito, no, no tanto como para opinar muchísimo Pero solo sé que es muy infravalorado, eso sí tengo las dos skins que tiene, vamos a poner los, la roja Vale, en el equipo contrario tenemos a un Thor, a un Poseidón, a un Zeus, a otro Atlas como yo y una Atenea en Nuestro equipo tenemos a Ra, Medusa, Kukulkan y Yomi, Chukuyomi Vale, activamos las habilidades Su pasiva es esta Creo que ahora mismo Por el que tengo miedo del otro equipo Es por el otro atlas Y por No sé si por el Zeus también Vamos a ayudar a nuestros compañeros Porque creo que van a necesitar un poquito de ayuda Oh Las otras habilidades, bueno, me. me. ves Es que si las fallas, pues. Es un poco perdido. Es lo malo de atrás también. Que no es que sean muy fáciles sus habilidades de acercar. ¡Oh! ves Ahora no puedo hacer nada. Y yo sí puedo. Hacer. vas a limpiar un poco la zona mejor es oh, oh. muy bueno la clase, también te digo vale vale vale si lo atraigo muy bien no va mira sí. Me estoy arriesgando mucho porque estoy al lado del, del spawn de los enemigos, pero bueno. Voy a intentar atraer a este Zeus, que para de mí no puede hacer casi nada. Tengo el 3 preparado, por si acaso. Y lo voy a tirar ya porque lo tenéis ahí a la, a la izquierda. ¿El Zeus está a uno? Vale, muy bien. Oh, oh, oh. Oh. No me gusta que.. Me gastado la pasiva, como podáis ver aquí. Ese se nos escapa, pero bueno. ¿Lo cojo? Oh. Ah, es, es verdad la ulti, la ulti. Mira, es la ulti. Creo que la ulti. Es.. También sirve mucho Es muy difícil de acertar Lo malo Bien No Vale, aquí hay que controlar la zona un poquito uh. Vale, tengo miedo Tengo miedo Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Voy a volver Mira, voy a intentar una cosa Creo que no la voy a poder hacer No ¿Muerto? Muerta la tenía No, se va a ir, se va a ir Ah, vale, bien Pero Estamos haciendo muchas asistencias, Aunque no es lo que... Me... Más me gusta hacer, me gusta hacer kills. Cuidado con el atrás. Oh, encima me ha gastado mi tres. A ver. Oh, vale. Voy oh, oh, oh, oh, oh. fatal, voy fatal No, no, no, no, no, Vale, tenemos otra vez la pasiva activada. Oh, Zeus. Los atraigo, atraigo al Zeus con el Y lo mato. Bueno, lo matamos, no me gusta. No puedo atacar Bien Estamos controlando Atraemos al Zeus Vale El otro Atlas Ha matado a alguien ¿Muerto? Me he arriesgado ahí un poco Pero bueno Vale. Ponemos por aquí la última. Hay que matar al minotauro. Oh, oh. Vale, lo matamos. Eso lo quiero matar. Lo matamos. Objetivo completo. Vale, Thor muere. oh. oh. La medusa se está dando a todas las kills, ¿eh? ¿Cuántas kills lleva? Dios, 11 w 5 kills lleva la medusa Divide. Tú, ven, atlas, atlas Ven aquí, ven aquí Bien, bien, bien, bien Vamos bien Vamos de momento bien No diría yo paliza Pero vamos bien La fallé otra vez No sé qué me pasa con la habilidad de Atlas, te lo juro Atenemos a la atención. Para darle nuestra pasiva Voy a meter una por aquí Uy, el Zeus se fue a uno de vida. No sé qué hago. No sé qué hice. Se comió toda mi habilidad el Zeus. No, el Atlas, el Atlas, Atlas, Atlas, Atlas. ¿Qué he hecho? No. Aquí, perdonamos todo. Para que nos roben la kill, las kills. Mejor no gasto la habilidad. ¿La falló? ¿Eso es lo que importa? ¿La Atlas? ¿Falló la habilidad? ¿Eso es lo que importa? Se fue a la sangre? No, la fallé yo también. Aquí hay un doctor que no se entera de nada, pero vienen sus compañeros. Sus compañeros me ayudan, no pasa nada. Me acabo de hacer un poco mal ahí, ¿eh? La verdad. Tenemos que controlar Flax tiene que estar muerto No, no fue eh, si Lo que más odio de este juego es que Los enemigos se me vayan a uno de vida Es lo que más odio Vamos a ayudar al Minotauro Que creo que mis compañeros no se están enterando De que hay un Minotauro Creo Controlamos un poco más la zona La ulti de Thor no quisiera verla yo Y le dejamos que pase el Minotauro Eso es bueno Se chocó contra mí El Atlas o oh. un poco más 102 de daño no es mucho sobre todo ahora que ahora todos están a 3000 de vida atraía al poseidón es que no sé si eso es un poseidón o una de por atrás las skin tiene como así oscura la skin Pues no la diferencia Vale, tenemos nuestra ulti por aquí Quita muy poco la ulti de Atlas Pero... pero Me cubre medio mapa ¿Ves? Me cubre medio mapa Oh, oh Alejate de mí, Atlas Yo también, Posidón. Otro Minotauro, no creo que Llega a tocar nuestro portal Creo Ah, que lo traspaso No sabía eso oh, No, me matan Matamos al Minotauro Hay que matar al Minotauro Hay que matar al Minotauro Bien, bueno Matamos al Minotauro, que eso es lo que importa Ya va Ganamos GG's, buena partida Los de mi equipo me han ayudado bastante Eso hay que decirlo Sí me gusta la comunidad de Smite Que sea unida Bueno Nos vamos a ir despidiendo de este vídeo. Me ha encantado jugar con Atlas La verdad yo creo que es un dios muy infravalorado porque solo he visto jugarlo a, un, a unos a unas tres personas y ya Nadie lo utiliza. Creo que va a ser un héroe que va a ser transparente en en el equipo. Así que bueno dejamos por aquí el vídeo dejando a Atlas y bueno hasta la próxima.